Hay un corazón en el hormigón. Soy, hormigón Soy un hormigón Soy un hormigón Soy un hormigón Soy un hormigón Vaya lucha tremenda Vaya lucha estupenda me están degollando Me están reventando Me están dando bien Soy un hormigón Soy un hormigón Hay un corazón en el hormigón Los huevos cortándome antenas Partiéndome el pecho, las patas En mi caso las piernas El cariño tan roto que tengo Está en un bloque de hormigón <música> Sayonara, una Sayonar, león. Soy una león. Soy